Días feliz Año Nuevo. Hoy es 22 de julio de 2022 y son las 13:33 y una vez cumplidos mis deberes para con Dios y la Patria que ya he hecho durante esta mañana, pues digo voy a, crear, a grabar un, a escribirnos a grabar un, un vidrio de esto de, de banjo y nada hoy tocan los intervalos de sexta un, te, un tema técnico, vale y los voy a presentar un poco de dónde viene esto y para qué lo puedo usar. Y ya está, vamos, esto es bastante sencillito Y bueno, supongo que le sacaréis algún tipo de partido Vamos al lío Bueno, pues, ¿a qué me refiero a intervalos de sexta? A esto Estos son intervalos de sexta Intervalos de tercera serían Perdón sobre la cuerda segunda y primera, y en este caso estoy utilizando la cuerda tercera y primera. Este rol que estoy haciendo es el, roll, el Foggy Mountain Breakdown Roll, pero sobre la cuerda tercera, pulgar sobre la tercera. Y quizá podamos usarlo para el ejercicio. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Pues corto y decimos. Y decimos, no, y, y definimos. Pues, eh, ¿de dónde viene esto? Decía antes, me preguntaba a mí mismo. Pues esto viene de la progresión esta diatónica de acordes. Sol, La menor, Si menor, Do, Re, Mi menor, Fa disminuido, Sol. ¿Vale? he dudado y, eh, ¿por qué? bueno le, si os fijáis un, moment, un momentito un momentito, un ratito más que un momentito, vamos a ponernos así que se vea bien este es el acorde sol ¿vale? pues vamos a utilizar este dedo y este dedo este lo vamos a ignorar ¿vale? y estas son las dos notas que, que me interesan del acorde sol cuando vaya al mi menor de nuevo la cuerda 2 la ignoro y estas son las cuerdas que voy a usar Cuando vaya al Si menor Exactamente igual Y ahora, siempre que tengamos Digamos que podemos fijarnos en la forma Esta forma, nos acordamos que era la forma F ¿vale? Bueno, pues siempre que tenga la forma F Voy a poner esta figura Como aquí también tengo la forma F Voy a poner esta figura Forma F, de nuevo esta figura y en las formas que son de barra con el dedito aquí metido en la primera pues voy a utilizar esta figura que sería esta, sería esta Y sería esta Ahora con el, con el Fa eh, disminuido eh, Utilizo esta Vale, que es un poquito, bueno, es igual, exactamente igual Exactamente igual porque no voy a tocar la cuerda segunda Y ya al final llego otra vez al Sol Y por tanto forma F y por tanto esta si quisiera ir hacia arriba, hacia arriba quiero decir, hacia abajo en, en el modo de pensar de las personas normales, pues tendría de nuevo esta forma aquí y tengo aquí esta forma. ¿Vale? Lo digo con, con, con qué cuerda estoy pisando porque sé que hay mundo. ¿Cómo se, cómo se llama su. cómo es un nick? No recuerdo, pero, pero hay una persona invidente y, y, y requiere.. Eh, no recuerdo el mismo. Bueno, él sabe a quién, a quién me refiero. <coughs> eh, digo las cuerdas que estoy pisando. Entonces, en Sol voy a pisar la tercera en el cuarto y la primera en el quinto. En La menor voy a pisar la tercera en el quinto, la primera en el séptimo. En sí, eh, Si, 7, voy a decir siempre primero la tercera y luego la primera. Siete, nueve, eh, nueve, diez, 11, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 17. ¿Vale? Estos son los intervalos. ¿Vale? Bueno. ¿Y cómo lo vamos a practicar? Pues lo que sugería un poquito al principio. Vamos a hacer el foggy, el foggy Mountain Breakdown Roll, que es... Normalmente sería... Pero vamos a hacer sobre la cuerda tercera. Y Una vez que tengamos este, este Roll ya automatizado o recordado, pues empezamos... Perdón. Perdón Hay que empezar con el índice Acordaros de esto <coughs> eh, Variaciones Bueno, pues ahora os enseño un par de variaciones bueno, pues, ¿qué variaciones se nos pueden ocurrir para esto? Bueno, independientemente de, de, de distinto tipo de rol, que de eso es una opción, eh, básicamente, mmm, una cosa que hago mucho es improvisar, por ejemplo, moviendo uno de los deditos. En este caso, vamos a mover el, el, el dedito índice, que es el que tengo en la, en la cuerda tercera, y lo voy a hacer movimientos cromáticos, es decir, cambiando de, de un solo traste. Vamos a empezar aquí. Que esto es Sol, ¿vale? Igual que esto. Vamos a utilizar el mismo rollo. Tocando nada en especial, estoy simplemente explorando. La primera parte suena un poquito a música, ¿vale? Lo demás ya es un poquito improvisado total. Y bueno, yo lo que yo os encorajo es a que hagáis exactamente lo mismo, es decir, a que busquéis sonoridades distintas y a ver qué, qué sacáis. Una cosa que hice yo un año es. Hace ya un montón de tiempo, eh. A ver cómo era. Perdón. Es tocar esto, gare esto de, de, la, de la novena de Beethoven, pero me menorizado. Y lo que hice, simplemente explorando esta técnica, digo, hostia, si esto suena, suena como la, la quinta de Beethoven, pero en menor. Y me hizo una pequeña grabación que vais a escuchar ahora, os la voy a poner, ¿vale? Y esto es un ejemplo simplemente de, de exploración. Ea, con Dior